Fernando eh, identifica, cuando la gente piensa de los Marlins, la, cuando los equipos vienen a jugar contra los Marlins, lo primero que piensan es José y de la manera que se identifica cuando pichaba, eh, eh, representaba todo lo que era la organización de los Marlins en la Florida y es lamentable, es lamentable que alguien tan talentoso y tan lleno de vida, eh, ya no esté con nosotros y esto va a ser, esto va a ser una pérdida demasiado dolorosa para la, la organización, para to, todos los compañeros, todo, todo. Es devastador y, y lo vamos a extrañar muchísimo y de verdad lo sentimos muchísimo y le mandamos todas las condolencias a su familia y espero que que Diosito le, le ayude a entender el porqué de las cosas.